Un niño de Alabama que pesó menos de una libra al nacer después de que su madre entró en parto a las 21 semanas y un día de gestación ha sido certificado como el bebé más prematuro del mundo en sobrevivir. Guinness World Records y el hospital anunciaron que Curtis mins que pesó solo 14,8 onzas o 420 gramos, al nacer, estableció el nuevo récord. Nacido 132 días antes del tiempo normal, el 5 de julio de 2020 con un gemelo que no sobrevivió, Curtis ahora está sano y tiene 16 meses. El doctor Brian Sears, quien era el médico tratante, dijo que las estadísticas muestran que los niños que nacen tan pequeños prácticamente no tienen posibilidades de sobrevivir, pero Curtis superó las probabilidades. At first, you know, he was moving slow, so. We were all in shock, we were all amazed. We were ready to take on this journey. And we just, we just knew in our heart that this was the smallest baby we've seen, and we were gonna see him go home. Gracias por ver este video, suscríbete a este canal de noticias interesantes, y activa la campanita para seguir viendo noticias y historias geniales.